Pez ángel. Nombre común que se utiliza para varios peces, incluidos el pez ángel verdadero y el pez mariposa. Los peces ángel se diferencian de los peces mariposa en que tienen una púa cerca del borde inferior de la agalla. Estos peces comprimidos lateralmente son uno de los más hermosos de los arrecifes tropicales. La mayoría de las especies son pequeñas, aunque algunas puede alcanzar los 61 centímetros de longitud. En muchas especies, los jóvenes y los adultos tienen distintas coloraciones. Los ejemplares jóvenes de payaso o cachama negra viven en aguas tropicales del Atlántico. Son negros con bandas blancas luminosas. Sin embargo, los adultos son en su mayoría negros. El pez ángel reina también presenta diferentes coloridos según la edad. Muchos de estos peces se alimentan de pequeños invertebrados. Algunas especies se denominan castañetas o peces ángel de agua dulce y son muy comunes en los acuarios. Clasificación científica. Los peces ángel pertenecen al orden terciformes. Los verdaderos peces ángel forman la familia de los homacántidos. Los peces mariposa constituyen la familia de ketodontidos. Las castañetas o peces ángel de agua dulce pertenecen a la familia de los cíclidos. El payaso o cacherma negra es Pomacanthus paru y el pez ángel reina es Holocanthus ciclaris.